Yo, Clay Vega, ya, con yo en la producción, sí, yo sí, ya. Yo, yo, yo, yo empecé a cantar desde que tenía 14 años, me pasaba cantando todos los días en el barrio, pero la gente me humillaba, me rechazaba y hasta me gritaba, me decía, fuera aquí. Muchacho muroso, pero ahora todo cambió porque ahora soy famoso Y sí, yo empecé a cantar desde que tenía 14 años Me pasaba activando todos los días en el barrio Pero la gente me humillaba, me rechazaba Y hasta me gritaba, me decía fuera aquí Muchacho muroso, pero ahora todo cambió porque ahora soy famoso Ahora todo cambió porque se arrodilla. Ahora fuera aquí, que ahora pienso en mi familia Y a los fanáticos, Ay, ellos sí los quiero Porque ellos son los que me están haciendo ganar dinero dinero Dinero, fanático, como yo los quiero Ahora esto se convirtió en dinero Dinero, dinero, es lo que yo quiero Y la gente que me humillaba, ahora yo los quiero Porque ellos son los que me están haciendo ganar dinero Dinero, ya yeah. Y los que me rechazaron, ahora no detrás de mí Escuchando mis canciones y cantándolas así Con puro flow, flow, flow, flow, ya yeah. Clay yeah. Yao, yao. Yo empecé a cantar desde que tenía 14 años. Me pasaba cantando todos los días en el barrio. Para la gente me humillaba. Me rechazaba y hasta me gritaba. Me decía, fuera aquí, muchacho muroso. Pero ahora todo cambió porque ahora soy famoso. Ya, yeah, Gley Vega. Con Josis en la producción. Ya, yeah, yo sí.